Bienvenidos un día más a Onia TV. En el vídeo de hoy os voy a contar las diferencias entre OniApp y Google Ads. Quédate hasta el final del vídeo porque te voy a contar las 6 claves que diferencian Oniaf de Google Ads qué es cada herramienta. Google Ads es una herramienta perteneciente al gigante Google en la que se puede hacer publicidad de diferentes maneras, como puede ser en búsquedas, en YouTube, en la red de display, en Gmail… Y en OniAd se puede hacer publicidad display aparte de en la red display de Google en otras redes, lo que le confiere un alcance mucho mayor. La primera clave que diferencia a OniAd de Google Ads es el ecosistema seguro. En OniAd Solo trabajamos con medios que seleccionamos manualmente para asegurarnos la calidad de los mismos. ¿Qué es esto de las whitelists? Pues son listas que contienen medios que están verificados como 100% seguros. De este tipo de listas se excluyen contenidos que tengan violencia, páginas de descargas, política, religión... En fin, cualquier tipo de contenido que no sea apropiado para anunciar tu marca. Además, en Oniad verificamos todas las páginas para que sean 100% brand safe. ¿Qué quiere decir? que todos los contenidos son seguros para tu marca. Además, los categorizamos en listas temáticas, como pueden ser deportes, mujer, negocios, salud... Para que sea súper fácil elegir la que más conviene a tu negocio. Tu página siempre estará asociada a medios de calidad. ¡Ey! Conviértete en un experto en marketing digital con el curso gratuito de ONIAD. ¡Inscríbete ya! ¿Qué es lo que te evitas con todo esto? Tener que estar excluyendo emplazamientos. En algún tipo de campañas de display de la red de Google es muy complicado llegar a excluir esos emplazamientos, por lo que se pierde el control de dónde están apareciendo tus anuncios y hay veces que se aparecen medios de cuestionable reputación, algo que seguramente no quieras que le pase a tu marca. Otra de las diferencias entre ONIAD y Google Ads es el tipo de segmentación. En ONIAD utilizamos segmentaciones por medios. De esta manera puedes dirigirte. Y y anunciarte en aquellas páginas en las que sepas que está tu público objetivo estamos conectados a un montón de inventario. ¿Qué es esto del inventario? Son todas aquellas páginas web, periódicos, revistas, blog temáticos en las que se pueden colocar anuncios. Por esto, aparte de en los mismos medios en los que podrías anunciarte con Google, puedes anunciarte en cientos de medios más premium, como podrían ser Skype, Messenger, Outlook... Además, recordemos de nuevo que están clasificados para hacerte la vida mucho más fácil. Simplemente tienes que elegir aquellas listas temáticas que mejor concuerden con tu negocio. Por otro lado, una de las diferencias más importantes es que en Onia puedes anunciar casi todos los tipos de negocio, como pueden ser contenidos políticos, juegos de apuestas, salud, dietética... Por lo que es un plus en la publicidad de este tipo de negocios. Por otro lado, ONIAD se centra en las estrategias de branding. Es perfecto para dar a conocer tu marca y aumentar su autoridad. Se centra en los niveles más altos del funnel de marketing. Recordemos que el embudo o funnel de marketing, son todas aquellas etapas por las que un cliente pasa en el proceso de compra. Otra de las grandes ventajas de Oniaz frente a Google Ads es el retargeting sin mínimo de cookies. Con Oniaz puedes lanzar tu campaña de retargeting con muy poquito volumen de cookies. Esto es perfecto para cuando acabas de lanzar tu negocio o estás dando tus primeros pasos en la publicidad, ya que con muy poquitas visitas en tu web vas a poder hacer retargeting a tus usuarios. Recordemos, el retargeting son aquellos anuncios que se muestran a los visitantes de tu web o a aquellas personas que hayan abierto tu correo electrónico. Esta es otra de las ventajas. Con ONIAD puedes realizar retargeting email, es decir, mostrar anuncios a aquellas personas que hayan abierto tus correos electrónicos. Esta es una estrategia muy buena para negocios que utilizan una fuerza comercial, ya que podrás mostrar anuncios personalizados por cada una de las personas que abran ese correo electrónico. Por último, una de las máximas de ONIAD es la usabilidad. Es muy muy fácil crear campañas con ONIAZ. En solo cuatro pasos puedes tener montadas tus campañas, en solo cinco minutos. No hace falta que seas un experto, porque además tenemos disponible para ti el curso de Oniad. Es la única certificación en el sector que te acredita tus conocimientos en Oniad. Aprende a utilizar una herramienta de publicidad programática puntera en su sector y amplía tus conocimientos para ser un mejor profesional. Además, no tienes por qué preocuparte, porque en Oniad contamos con un equipo de expertos que estará siempre disponible para ti. Si tienes cualquier duda, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de los teléfonos de nuestra página web o a través de chat o correo electrónico. Estaremos encantados de ayudarte con tu estrategia de publicidad digital. Delega tus campañas en los profesionales de la agencia de confianza para que ellos gestionen tu publicidad. Hasta aquí las diferencias entre ONIAD y Google Apps. Hagamos un pequeño resumen de las seis claves que diferencian ONIAD con Google Apps: ecosistema seguro, segmentación por medios, no hay censura, retargeting sin mínimo de cookies, retargeting email y usabilidad. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier duda, dejadmela en comentarios, ya que estaré encantada de responderla y nos vemos en el próximo vídeo.